La Facultad de Psicología Unidad Saltillo obtuvo resultados sobresalientes en el examen general para el egreso de licenciatura EGEL durante el periodo agosto-diciembre 2019. Cinco de sus alumnas recibirán un reconocimiento por resultado sobresaliente durante la 17 séptima ceremonia de entrega del Premio Ceneval al desempeño de Excelencia EGEL. Ellas son Gabriela Citlali Alvarado Barrón, Jessica Lisbeth Castillo Ramírez, Hilda Estela Gutiérrez Meléndez, Brenda Jacqueline Jiménez Cepeda y Evelyn Julián Morales Castro. Actualmente la facultad se encuentra dentro del padrón de exámenes generales para el egreso de licenciatura EGEL en el nivel 1, ya que más del 80% de sus egresados obtienen testimonio de desempeño satisfactorio o testimonio de desempeño sobresaliente. Debido a la disposición de las autoridades educativas de suspender las clases presenciales, maestros de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera recibieron capacitación para impartir clases virtuales. 18 maestros participaron en un curso para conocer el uso de la plataforma Schoology, herramienta digital que permite la colaboración y personalización del aprendizaje. Sirve para el monitoreo de los estudiantes, su asistencia, evaluación, asignación de tareas y estadísticas de calificaciones vinculación Con el fin de profesionalizar a elementos de diferentes corporaciones de seguridad pública del municipio de Lerdo Durango, la Facultad de Derecho y la Presidencia Municipal firmaron el convenio de colaboración para el curso-taller El Primer Respondiente. La finalidad es atender los protocolos a seguir ante cualquier falta o delito que se cometa, acorde al nuevo sistema de justicia penal. Participaron 40 elementos de seguridad pública municipal, tránsito y vialidad, protección civil, integrantes del juzgado administrativo y de la dirección jurídica municipal. El Foro Nacional de Software Libre, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Coordinación General de Innovación y Desarrollo Productivo y el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, pospuso la fecha de su realización para el 27 y 28 de agosto del presente año. Se impartirán conferencias y talleres por expertos en el tema. Para más información, consulta la página www.cosit.gov-lapsol-fnsl.